Su excelencia, eh, monseñor don Luis Argüello, excelentísimo señor consejero, querido amigo Gerardo, eh, marqués de Valderas, presidente de la Fundación de la Santa Espina, también don Juan Carlos, presidente de Ducati Servanda, también eh, don Oscar, eh, enhorabuena por la magnífica presentación, eh, todos los alcaldes de Castromonte, Urueña, Meina, Rioseco, por cierto, recuerdos para Mónica y sus hijos, a quienes conocí en la Gélida mañana... ...del pasado invierno y también, bueno, espero no dejarme a ningún alcalde... ...todas las autoridades eclesiásticas, eh, civiles, políticas y, y, bueno... ...todos los profesores y vecinos de la zona, buenos días. Eh, voy a procurar ser breve porque todo lo que se ha dicho ha sido acertadísimo... ...y lo suscribo en su integridad. Eh, me gustaría empezar diciendo que yo venía sorprendido porque he de reconocer... ...que no conocía el monasterio de la Santa Espina, creo que no lo conocía... ...como muchas otras personas de nuestra comunidad y lo que me voy es muy impresionado eh, por el propio edificio a nivel arquitectónico, pero obviamente no solo por eso, ¿no? como se ha destacado con sus eh, maravillosas salas capitulares y, y bueno, pues, eh, todos los estilos que se recogen aquí después de nueve, nueve siglos de historia, sino sobre todo por el proyecto eh, educativo y por todo lo que se está haciendo eh, desde las distintas instituciones implicadas, y por supuesto también destacando, como ya se ha dicho, pues, esa colaboración eh, ...armoniosa entre todas las instituciones que aquí estamos congregadas. Eh, a mí me gustaría, eh, para ir rápido, mmm, cometer el único exceso que es virtud, que es el exceso de gratitud... ...y agradeciendo a todos los implicados. En primer lugar, creo que por, por historia, ¿no? Eh, hay que agradecer, sin lugar a dudas, a la Fundación de la Santa Espina, capitaneada por el Marqués de Valderas... ...por la imprescindible eh, contribución a que este proyecto sea posible... Eh, me gustaría decirle que, que le admiro porque creo que eh, no hay nada más bonito que continuar un legado familiar y honrar a quienes le han precedido en, en el título y que, por supuesto, pues, eh, no hay nada más bonito también que cumplir el cuarto mandamiento, ¿no? que es honrar a, a la padre, a, vamos, al padre y a la madre y que sin lugar a dudas lo está haciendo en un grado de cumplimiento muy elevado. Además, creo que no hay nada más noble que servir a la comunidad y creo que ...eso también le engrandece... ...y seguro que quienes le van a suceder... Eh, ...lo seguirán haciendo como se ha hecho hasta ahora... ...con mucha maestría... Eh, ...también por supuesto a, a don Luis... Pues ...por sus eh, sabias palabras... ...y por la imprescindible contribución... ...de la Iglesia... Y, ...y me gustaría también decir que me ha impresionado... ...y me ha, me ha parecido muy inspiradora la historia... ...del matrimonio... Que, ...de Educatio Servanda... ¿no? ...quienes han creado este proyecto tan bonito... ...que ya va teniendo centros educativos... ...de distinta naturaleza por todo el territorio nacional... ...creo que es de admirar que personas que eh, tenían sus proyectos empresariales... ...su vida encauzada hayan decidido seguir una vocación de servicio público... ...desde la sociedad civil con estos proyectos educativos... ...yo considero que es imprescindible lo que hacen... Eh, ...dar la batalla cultural con obras eh, que son amores y no buenas razones... ...y pues con este eh, proyecto en particular que a nosotros eh, pues, nos viene de maravilla... ¿no? en colaboración con, con los proyectos de educativos de la Consejería de Agricultura y los demás que se realizan desde la Junta de Castilla y León. Eh, me gustaría decir que, que en esa batalla cultural que, que emprende la Fundación Educativa Servanda la acompañamos quienes en realidad no deberíamos, ¿no? Que somos los, los políticos, ¿no? que estamos en la fase posterior, ¿no? la, de, la de ejecución, pero sí que es cierto que conmovemos, ¿no? que hay muchas cuestiones que están gravemente amenazadas, como es el estilo de vida en el mundo rural, como es eh, la civilización occidental, como es la expulsión o el arrinconamiento de la religión en la sociedad actual, pues nos toca a todos implicarnos y aunque en, en teoría a un vicepresidente de la Junta no le tocaría decir esto, pues eh, no, no le quepa la menor duda a don Juan Carlos que la acompañaremos en esta tarea. Y bueno, y enhorabuena Oscar por la presentación. Creo que que Todo lo que se está haciendo a nivel de comunicación, por supuesto, abunda en la autoestima colectiva que necesitamos eh, como sociedad. Necesitamos eh, sentir ese arraigo a la tierra, necesitamos sentirnos orgullosos de, de la tierra a la que pertenecemos y dar visibilidad al monasterio de la Santa Espina, dar visibilidad a todos los pueblos de alrededor, a las personas que han pasado por aquí, pues sin lugar a dudas, es eh, fundamental y por eso también eh, quiero dar la enhorabuena. También, pues como no puede ser de otra manera, gratitud hacia la comunidad hermanos de la Salle. Gratitud personal porque han participado en mi educación personal. Yo fui eh, al Colegio de la Salle de Burgos, estuve ahí en infantil, primaria, la mitad de la educación secundaria y el bachillerato. Y seguro, vamos, con toda seguridad, eh, a donde he llegado en la vida, pues en gran medida gracias a la labor educativa de grandes hermanos de la Salle, como Javier Abad, como Javi, don Javier Riaño el profesor Faustino, y, y bueno, siempre en el recuerdo. Y por supuesto también la gratitud por, por la labor que han hecho en, en, esta, en este proyecto educativo en particular, que ahora no ha sido posible con, continuar, pero, pero bueno, ya vemos que queda en grandes manos y que siempre irá hacia arriba, como todas las cosas buenas. Y por supuesto no quiero acabar sin dar las gracias al, al magnífico equipo que lidera don Gerardo Dueñas, que desde que su entrada eh, a finales de abril en la Consejería de Agricultura... ...ganadería y desarrollo rural... Eh, ...pues están haciendo una labor... ...inmejorable ¿no?... ...en multitud de aspectos ¿no?... ...como eh, hemos venido hablando últimamente... ...pues con concentraciones parcelarias... ...mejorando los seguros agrarios... Eh, ...mejorando las infraestructuras... El, ...el regadío... ...pero también con proyectos educativos como este... ...que es solo uno de los ocho proyectos... Eh, ...que están bajo el paraguas de la consejería... ...y que es uno de los tres... ...que rondan los 100 alumnos... ...y que va a ir increciendo ...porque don Gerardo sabe... ...que profesionales del mundo rural, del sector del vino, de la agricultura, la ganadería... Eh, ...están siendo esperados como agua de mayo en los campos de Castilla y en los campos eh, de León... ...y sin lugar a dudas pues Gerardo y su equipo están dando un impulso imprescindible a esta tarea. Y también me gustaría decir que, que ya que se nos ha eh, lanzado eh, la petición... ...pues por supuesto vamos a tener implicarnos toda la Junta de Castilla y León... ...pero también muy especialmente la Consejería de Cultura y Turismo para dar la visibilidad a este monasterio que merece y para que venga aquí personas que hagan viable pues todas las obras y, y demás y que cada vez haya más visitantes y que eso tenga su impacto en toda la tierra de campos, en todos los pueblos que, cuyos alcaldes están hoy aquí y, y en muchos más. A mí me gustaría simplemente, ya que hay profesores y entiendo que habrá algún alumno y hay vecinos de la zona, pues me gustaría decir que la Junta de Castilla y León tiene clarísimo que no hay nada más imprescindible a nivel social que, que el alimento, es alimento que nos proveen los agricultores, los ganaderos eh, la buena gente de, del mundo rural y que tenemos una necesidad entre todos, eh, probablemente mayor desde la política pero toda la sociedad, de reivindicar el estilo de vida en el mundo rural, de decir que Vivir en el campo no es ningún fracaso, todo lo contrario, es una forma muy digna, muy sacrificada de ganarse la vida y que por supuesto es un estilo de vida que debemos reivindicar, que es una forma muy bonita de ejercer la libertad y vivir de otra manera y, y que nosotros de la Junta de Castellón vamos a poner nuestro granito de arena para que el mundo rural vuelva a tener el prestigio y la importancia que, que tiene la sociedad. Muchas gracias.